Muchas gracias, Francis. Hoy quiero compartir con ustedes eh, el tema irba, irvanando lo que dijo Gonzalo Castillo, lo que dijo Nuria, lo que dijo el presidente Danilo Medina, que lo llevaron a Punta Cana a celebrar el Día de los Agricultores y lo que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrándose unos asesores ahí con unos chelitos fuertes está acostumbrado a eso y decía, en Indotel eran de 199 mil sí estos son de 160 mil un poquito menos porque la justicia no tiene dinero sí y, y dime tú Francis qué podemos esperar de de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que estando en Indotel permitía todas esas botellas la permitía están ahí la hacía, la refrendaba. Y la refrendaba. Cada vez que la mandaban uno, ese va. ¿Qué podemos esperar de él en la Suprema Corte de Justicia? Ay, mi madre, no me lo deje. Es un ejemplo simple. Ay. Entonces, decía fuera del aire, aquí compartiendo con Francis, que la Junta Central Electoral tiene, ahorita me ponen esa imagen, por favor, la Junta Central Electoral tiene un desafío grande. Y el primer desafío... Es que tiene que respetar la Constitución, los artículos 77 y 218, sobre el arrastre. Si no quita eso de arrastre, simplemente está violando la Constitución, está violando la ley electoral también. La propia. Y se está arrodillando ante el Estado. Porque es una imposición que, que le pusieron ahí, que lo hiciera ahí. Fue una promesa de acuerdo del propio Entonces, Danilo Medina y sus senadores que él tenía. La credibilidad de la Junta y la autonomía de la Junta Central Electoral, la que está rigiendo, la que va a regir las de eso. elecciones congresuales, municipales y presidenciales en el 2020, pende de eso. Así es. es la cierto. credibilidad, cierto. la autonomía de esa Junta. Cierto. Por lo tanto, nosotros estamos de pie no al arrastre. Usted tiene derecho a elegir y ser elegido, como dice la Constitución, y, y votar por el, por el que usted quiere, no que le impongan. Que si yo voto por Francia y me imponen a Fulvio. No, no, no. Así no. Bien, Nuria Piera, en su programa que tiene siempre de investigación periodística, mm. presentó una serie de compañeros del PLD, mucho de ello del de, de círculo político, de acercarnos al gobierno, de amigos, o familiares, de funcionarios, gobernadores, diputados, senadores, empresarios, disfrutando de sueldos lujosos que no trabajan. Esa realidad tajante, fuerte, que se da, que la sacan mm, de los mm, medios mm. públicos porque no les importa a ellos, <coughs> ni les interesa, es la que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que aquí todos los años, por clientelismo político, por corrupción, por publicidad política, se están yendo 165 mil millones de pesos, mm. En corrupción, en impunidad, en clientelismo político, en botellas, en publicidades innecesarias. Que bien pudieran ir a solucionar el problema del agua, que apenas el 32% de los hogares tiene agua. Bien pudieran ir a solucionar los problemas vitales de cada provincia: el problema de las aguas servidas, del drenaje, de las plantas de tratamiento, que es un problema de. Catástrofe nacional medioambiental, es una catástrofe ambiental lo que está pasando por eso. Bien se pudieran solucionar todos los casos como el puente de Ugamba o como el puente de Los Sánchez o como el puente de Vistelvalle, bien se pudieran solucionar la casa de la cultura si se dejan de robar tanto, porque usted tener un sueldo lujoso o pequeño como sea, sin usted trabajar, eso es robar, eso es hurtar. Entonces Gonzalo Castillo nos decía a nosotros que necesitamos más Danilo por cosas que él dice. Entonces yo digo, necesitamos más a Danilo para tener más puntos de droga, necesitamos más Danilo que continúe ahí para tener más bancas de apuesta, necesitamos más Danilo para tener más hospitales sin medicinas, para tener más barrios sin agua potable, como está Pueblo Nuevo sin agua potable, como está Madeja sin agua potable, como está Guisa sin agua potable. Necesitamos más, Danilo, para tener más inseguridad en las calles, para tener más atraco, para tener más delincuencia, para tener más jóvenes sin trabajar, para tener más mujeres masacradas en los feminicidios y nada se hace para tener más necesidades sentidas insatisfechas en nuestros sectores populares. Y fíjense ustedes que también sacaron un spot publicitario de esto y ahora lo están lanzando por toda la radio y por toda la televisión, hablando de eso, de eso, un anuncio pagado con el dinero de cada uno de nosotros, porque eso es porque lo pague él, con el dinero de él, con el dinero de Odebrecht, que lo pague él, pero no pagarlo nosotros, no, no cargarnos a carga al pueblo. Y los pronunciamientos del presidente en, la, en el acto de agricultores allá en Punta Cana, yo, yo nunca había visto un acto de agricultores, de esa magnitud. Sinceramente nunca lo había visto. Pasó en la vega la semana pasada. Los agricultores apuestan a la reelección. No. Habrá que verlo. Pero decir desde ese podio, decir desde ese podio, señores, que nosotros somos un país de clase media. Para que usted tenga una idea, la clasificación de clase media está por encima de los 60 mil pesos mensuales. Esa es la clasificación llana y sencilla. Que pueda comprar la canasta alimenticia de los 36 mil pesos mensuales, que pueda ir al cine con su familia, que pueda ir a un evento cultural con su familia y que su hijo tenga derecho a educación, que tenga seguridad a la educación, que tenga un vehículo que se pueda transportar y que pueda ahorrar algo. Eso es clase media. Entonces, el presidente dice que este es un país de clase media donde el 80% de los trabajadores el 80, el 80, eh, el 80% de los trabajadores gana igual o menos que 20 mil pesos mensuales y donde el 59% de los trabajos que hay en República Dominicana es de chiripero chiripero que salen en el día a día esa es la clase media que él nos vende y que la pobreza la destruyó. De 40, la llevó a 20. En 7 años, con una vara mágica. Le hizo así, ¡pap! Sin embargo, él mismo, en sus programas sociales, asiste más de 800 mil familias. De Comeres Primero, de Bono Gas, de Bonoluz, La asiste. ¿Para qué darle subsidio entonces a 800 mil familias? Casi 900 mil familias. Para mantener la si cultura. Si es una clase media, ¿para qué? Para, ¿Para mantener qué? la cultura. Entonces, es una burla tras otra. La clase media a la que él está, a lo que están las botellas que él tiene, a lo que están, lo, lo del círculo político de la comisión del comité político y, y cómo que se llama el otro organismo más grande de ellos, el comité central, el de mayor el comité central, el, mal, el, comité el más central. Plural, plural. Todo sí. ello, todos ellos son de clase sí. media, de clase media. Bueno, presidente, si ese es el pueblo dominicano que usted tiene diseñado, ese es el pueblo de la clase media. Lo demás no cuenta. Y esas casi 900 mil familias que se le da subsidio, quítesela. Porque ya. Ya superamos. Somos clase ya media. Ya no hay que sostenerlo. Usted dijo un decreto que somos un país clase media y por decreto somos un país clase media. Y eso se denota, presidente, por el ingreso per cápita por persona. Y el ingreso per cápita por persona de República Dominicana no es de un país de clase media. Es posible que usted se lo estuviera diciendo en ese escenario donde estaba y que ahí se lo creyeran, pero la realidad es otra, muy diferente, pero muy diferente a lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Y las condiciones de los agricultores es una condición fuerte. Aquí se están importando cebolla por cantidades industriales, ajo ni se diga por cantidades industriales, leche que tiene quebrado a los productores de leche, láteo por cantidades industriales, café por cantidades industriales, que a los gobiernos del PLD son los responsables de la destrucción de la caficultura dominicana, los responsables directos. No tuvieron prevención contra las enfermedades de la arroya del café, no tuvieron prevención de cuidar las plantaciones de, de café y proteger al productor son los verdaderos responsables en 20 años, destruyeron la caficultura dominicana. Entonces, esto nos trae nos arrastra a lo que hiciera el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero que me pongan esa última imagen del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí sale la noticia de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia nombra asesores con sueldo de 160 mil pesos mensuales el que es de, de la de la cúpula del PLD que estaba en Indotel ese procurador que permitió todas las botellas en Indotel que las refrendó que la aumentó también Luis Henry Molina es el procurador de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense lo que nosotros podemos esperar de la justicia dominicana. Y así con esa francachela, con ese desprendimiento que se usa los recursos del Estado, me atrevo a decir que nosotros no tenemos futuro, que no tenemos futuro, porque estamos enmarcados en una élite de funcionarios que continuamente están usando el erario público a su antojo. Lo están redistribuyendo como quiera y lo están usando a su antojo. Y todas las críticas constructivas que se le hacen no la aceptan. Todos los cambios que hay que hacer en este obsoleto modelo económico de gastar, gastar, gastar, gastar, y tomar prestado, prestado, prestado, prestado, sin responsabilidad, nos está llevando a una quiebra total, a una quiebra financiera como nación, como país. Ya de por sí, han sido gobiernos que han destruido los valores morales del ser humano, por sus ejemplos, lo han destruido, lo han acabado. Un país donde sus bases fundamentales, ese es el cristianismo, han destruido los valores morales por los ejemplos que dan. Entonces ahora, con este gasto a puertas abiertas, como si fuera una represa a puertas abiertas, para dejar uh -huh. que se vaya todo el erario público, nos encontramos con unos funcionarios prácticamente viviendo en el país de la maravilla, y se han olvidado del otro país, se han olvidado de la otra República Dominicana, del otro segmento social que es la gran mayoría, donde no tiene el día a día ni siquiera para comer. A ellos no, no, no les importa que a los niños de Cotuí le cayeran el cemento en la cabeza y se hirieran dos o tres o que se murieran, a ellos no les importa, tampoco les importa que se esté usando el, los recursos del Estado de esa manera. Una, pal una mala calidad del gasto, no se invierte en los recursos donde tiene que invertirse. Entonces no tienen a nosotros con charlas, no tienen a nosotros con cuentos, no tienen a nosotros con historia, toda la semana traen una, toda la semana traen un embullo, toda la semana traen, traen un show mediático y esos chismes y directes entre ellos los sacan a la luz pública y con eso embullan al pueblo. Sin embargo, esa consecuencia de usar los recursos del Estado de esa manera y tener esta cantidad de funcionarios, todo lo que hacen de pilfarrar el erario público sin miramiento, nos está llevando a nosotros a una quiebra financiera. Y cuando una nación llega a esos niveles que ya los organismos internacionales se detienen entonces tendremos que vernos con una realidad triste donde ya prácticamente del presupuesto nacional no hay recursos para capital para inversión y hay que tomarse prestado también para construir el puente de Ugamba hay que esperar tomar prestado para construir la casa de la cultura hay que esperar para tomar prestado pero lo otro lamentable es que hay que tomar prestado también para pagar intereses de esa deuda. Y me hablan del país de la maravilla, de más exportaciones, de más progreso. Sin embargo, nos encontramos con la triste realidad que compramos 21 mil millones de dólares en mercancías y apenas vendemos 10 mil millones de dólares de nuestras eh, tierras dominicanas. Qué pena, qué pena que no hayan querido identificarse con el sentimiento del pueblo. Porque cuando hay un gobierno honesto, cuando hay un gobierno que se volca en buscar las soluciones a, la, a las reivindicaciones sociales de su nación, todos nos beneficiamos. Pero cuando hay un gobierno sordo, y mudo y ciego y solamente le interesa sus intereses personales ahí andamos mal ¿y para qué quieren cuatro años más si no han podido hacer lo que dijeron que iban a hacer en ocho? ¿para qué quieren más años? si ya fueron doce años fueron diez años, fueron cuatro años ¿para qué? ¿qué están buscando con eso? ¿hacia dónde van a llegar? ¿dónde? Nosotros nos vamos a encontrar como la nación. ¿Dónde nos vamos a detener y volverle la esperanza a este pueblo? A esos jóvenes que no tienen esperanza en la nación, a esos jóvenes que no tienen a dónde acudir, a esos mismos que le ofrecen migajas para llevarlo a sus actos públicos y políticos, hacia dónde nos vamos nosotros a encontrar si a esas mujeres le negamos un espacio de trabajo un espacio de seguridad en este país de progreso en la quimera mental de ellos donde tenemos nuestras mujeres que el 48% no encuentra dónde trabajar sin trabajo sin condiciones mínimas de seguridad es necesario que cada dominicano se haga responsable, se autoevalúe y sea responsable. Cada voto cuenta. Y es el momento de usted exigir su derecho como ciudadano y provocar el cambio que se merece esta nación. Tenemos que sacarle lista a todos los políticos que nos han gobernado, a todos aquellos que nos han engañado como nación. Y buscar una solución, una esperanza diferente. Nosotros tenemos el derecho de ser y tener un mejor país. Estoy de acuerdo.